Bueno, yo soy Almu, de, de Astra, de Astra Coordinadora. Eh, bueno, creo que nuestro proyecto en sí ya es una convivencia como tal, ¿no? Desde el momento que se ocupa Astra hasta el momento, en todo momento las tomas de decisiones son asamblearias. Eh, cualquier colectivo, cualquier persona individual se puede acercar a las asambleas y, y tomar parte y opinión en base a las decisiones que se van tomando bien sea del espacio en sí o de la actividad que viene a desarrollarse en el, en el edificio o incluso las actividades que se desarrollan no en sí en, dentro del edificio fuera del edificio también ¿no? eh, visto en estos siete años de trayectoria ¿no? los usos tan diferentes que se han propuesto para el edificio las actividades tan variadas no podría cerrar eh, podríamos decir, ¿no?, que este edificio se cierra para tal uso. O sea, siempre con una idea de, de participativa, co eh, colectiva y de uso cultural, o sea, son bienvenidas cualquier aportación que quiera hacer una persona individual como particular o bien un colectivo. Entonces, eh, no sé, animar a la gente que se acerque, que tiene ahí un, muchos metros cuadrados, ¿no?, <ríe> bien dentro y fuera para proponer cosas, apoyarse en gente y, y no, o sea, al final aprender y entre todos ¿no? ganar eh, eh, no sé cómo decir, enriquecer los proyectos, ¿no? Entre todos, digamos.